estamos con Shamir Álvarez, nuestro capísimo en deportes. ¿Qué dice, don Shamir? ¿Cómo, ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buen bien? día, gringo. Feliz, contento. A ver. Porque ganó la selección boliviana. De, de voleibol, voleibol. Claro, ah, eso, eso claro, lindo, hay, que, hay que festejarlo. Eh, ayer en un partido donde se marcó la superioridad de parte de la selección boliviana, pues comenzó con pie derecho qué gringo lindo, y eso bueno. hay que festejarlo. No, ah. Sin duda. Como sí, claro. dice ahí por ahí Juan, esto es a veces alegría de pobre, no dura poco, pero mientras dure hay que disfrutarlo y definitivamente quedamos muy contentos por la victoria de la selección sobre Venezuela en el inicio de este ¿Qué? sudamericano sub19 que se está disputando en la ciudad de La Paz. ¿Cómo se juega? Todos contra todos, están por todos series. Contra todos contra todos. O sea, vamos a jugar con Brasil, vamos con a jugar con Argentina. No es por grupos, Hoy jugamos frente a Brasil. Ay, ay, ay. Ay, el, ay, ay. el jueves estamos con Argentina. Ay, ay, ay. ¿A qué hora es el de esta noche? El de este, a de las 20 horas. 20.00. Sí, 20 horas. 20.00. Eh, van a tener que tirar la moneda. ¿Qué hago? Veo Bolívar, eh, Birster Bolívar en este caso, veo Birster Bolívar con un árbitro, <risa> ojo, con un árbitro que no es pagado por Bolívar, según la denuncia que ahorita vamos a charlar, o voy a verlas a las chicas al coliseo. Las chicas, las chicas. ¿A, no va a ir a la moneda? Ay, a ver. Este clásico entre Bolívar y Bilsterman es un clásico que está venido a menos, ¿no? Más que todo por la situación de Bilsterman. Entonces, yo sugiero que la gente disfrute el partido de voleibol, ¿no? Perfecto. Y muy que bien. acompañe a las chicas. Ayer un marco impresionante de gente. ¿Sí? ¿Tenemos imágenes? Sí, claro. Las vamos a comenzar a revisar de lo que ha sido este partido y la victoria de la selección boliviana. Ahí está. Eh, con Venezuela. Eh, con Venezuela, perdón. Felicidades a todos los amantes de esta disciplina que ayer se dieron cita al Coliseo. Mire, de ahí tiempo, está el marco. Che, ¡Qué lindo! Sí. ¡Qué bien el Coliseo! ¡Qué buena la respuesta del público paseño! Le gusta el boli a la gente cuando sí. hay espectáculos de primera calidad como este, ¿no es cierto? Es un campeonato sudamericano, sin duda la gente disfruta. Y claro, me imagino, y ¿sabes que Yo te voy a decir en el boli, el, el, tema, el tema de la hinchada, el tema de la, del, del ánimo que te gritan, que te mandan desde la energía que te mandan desde la grada, es muy importante en el voleibol, ¿no? Es muy importante. En el fútbol también lo es, por cierto, pero el factor emotivo, ¿verdad? Hay momentos clave en los que la, el público sí. juega su partido, así que me imagino que anoche fue eso, ¿no? La gente habrá disfrutado este este gran triunfo. Y también lo, lo vamos a escuchar al entrenador que destaca la participación de la gente a la hora de apoyar, ¿no? Y ayer dice? estuvimos haciendo transmisión, gringo, le comento en la radio, ah, no me diga. estuvimos hasta eh, pasado las 12, casi las 12 de la noche, llegando a la medianoche, porque claro. el partido comenzó un poco retrasado, y hay que hablarlo, esto quizá un poco nos ruboriza, pero el partido no comenzó como estaba pactado a las 20 horas. Si no, Ustedes se debe acordar que ayer tuvimos lluvia en la ciudad de La Paz, verdad. y lastimosamente hay algunos desperfectos, en el Coliseo Cerrado... Es perfectos goteras o qué? <ríe> sí, goteras. goteras. Cayeron las goteras dentro de la cancha, tuvieron que esperar a que pase la lluvia, limpiar la cancha, oh, y por caer. ese motivo se tuvo que retrasar el partido de la selección oh, boliviana. ¡Qué bochón! ¿no? ¡Qué bochón! Una gotera, qué pena. Sí, en un evento de estas características, a nivel sudamericano tenemos una gotera, bueno, esto, esto siempre es un jalón de orejas para las autoridades y para los directivos. Se había comentado mucho, habíamos hablado con el presidente de la Federación Boliviana de Voleibol sobre el tema de la organización y tratar de tener las mejores condiciones para albergar este evento, pero bueno, no se pudo subsanar este tema de la de las goteras, Una ¿no? pena, una lástima estas goteras siempre se meten donde nadie las llama ¿no es cierto? Ellas son las culpables de todo pero bueno, goteras aparte, el triunfo de sí. la selección boliviana no puede ser de ninguna manera soslayado eh, las chicas empezaron con el pie derecho Venezuela seguramente no es de los rivales más eh, pintados, ¿verdad? Pero es una buena forma de comenzar, ganar confianza sí. ¿no es cierto? en Envalentonarte eh, y bien, ahí está, ¿dónde estuvo el éxito de las chicas bolivianas? Que no tienen altura ¿no? No son de las más altas en el promedio de, de estatura, me imagino pero, ¿dónde radicó la cuestión? Eh, te doy el dato, el promedio de estatura está en 1,72. No son las más altas, ¿no? Pero sí hubo contundencia en los mates a la hora de defender también. Eh, fue una de las virtudes de la de la selección boliviana y el apoyo de la gente que estuvo ahí siempre presionando, al menos en el saque de las venezolanas, siempre silbando, abuchando, que esto es parte ¿no? de, del espectáculo y de cómo se disputan este tipo de partidos. Y ahí encontró sus virtudes la selección. Tres sets a cero, 25-16. El segundo set sí fue el más disputado, 27-25. Y el tercero, 25-16 para la victoria de la selección. Qué buen triunfo, realmente. Una belleza. Y la gente que ha respondido, eso nos alegra eh. muchísimo. Veíamos una de las bandejas... Eh... ¿Estaba así todo el, todo el Coliseo? Sí. Estaba casi, ca, casi pleno, lleno, Qué completo. Bueno. Eh, y esto obviamente fue muy importantísimo para el desempeño de nuestras jugadoras. Qué bien, excelente. Hoy se va a reventar el Coliseo, te lo garantizo, porque sí. a las 8 juega Bolivia nuevamente. Con Brasil. Esta vez con Brasil, ¿no? Va, mucha gente irá a ver. ¿Debutó Brasil ya? ¿Quiénes debutaron ayer? Jugó Brasil. ¿Contra quién? Contra Chile. Ya. Eh, Victoria de las brasileñas y también jugó... Eh, Argentina frente a Perú, pero Perú dio la batalla, sabemos que los dos favoritos son Argentina y Brasil para clasificar al mundial, hay tres cupos sí. y bueno, habrá que luchar entre Perú, entre Chile, Venezuela y claro, nuestro, nuestro seleccionado para buscar, estas son las imágenes bueno, no sé si podemos ir a las imágenes de, de Brasil contra... El seleccionado de Chile y también el partido para un poco. ¿cómo, cómo? Ahí está, ahí son. Las brasileñas son grandes, son enormes, gringos. Sí, este, están por encima de los 1.82, debe haber, 1.85. Debe haber alguna que llega a 1,90 seguramente. Sí, ¿no? es, seguro. Es la, las que defienden en la red son enormes, enseguida las vamos a ver. Ahí están, pero son, mira las que están adelante. Son pero enormes, recordemos. Que Brasil venció a Chile por 25-21, 27-25 y 25-14 fue fácil para las brasileñas, claro. que obviamente son las candidatas. Aquí ¿no? vemos el coliseo, la grada del coliseo más vacía, porque fue antes esto, ¿no? Esto fue, este a, fue el primer partido. La primera hora, ¿no sé. Sí, Entonces, fue el primer partido, el que inició claro. este sudamericano sub-19. Claro. Mirala a las 5, por Dios, mide dos metros. ¿no? <ríe> Dice que trabaja en la compañía de luz, ¿no? Sí. Sí. Ella es la que cambia los focos ahí en el alumbrado. Pero, público. claro, es, que es, sí. es, es, es ah, te tremendo. asusta el tamaño. Tremendo, ¿Ah? olvídate, olvídate. Claro, es impresionante. Mira, mira, mira, ¿no? Olvídate, olvidate. Sí, estas son las imágenes entonces, amigos, de esta victoria brasileña frente a las chilenas, que recordemos, habíamos jugado un partido amistoso con Chile, perdimos. Ojalá sí. que esa figura no ah, se repita. Eso, El jueves sido. jugamos con Chile. Eso lo hemos hecho estratégicamente para confundir a Brasil, para que Brasil diga. Si Chile le ganó a Bolivia, Bolivia nos lo vamos a comer. Vas a ver, esta noche tenemos una sorpresa para las brazucas. Muy bien, ¿Sí? ahí están las imágenes. Bueno, espero por lo menos. <risa> Total, de ilusiones también se vive, ¿no? ¿Por qué no? Mira, es una, una potencia Brasil, ¿no? Una potencia ahí donde discutir. A, acostumbrados a codearse con los grandes equipos del mundo, así que bueno, eh, si bien es una categoría, mira, por favor, es una categoría formativa, uh -huh. ¿no es cierto? Está claro que Brasil ya del, de la misma constitución física de las chicas, de los deportistas, de las deportistas, sin duda marca pues una diferencia, ¿no? Pero en todo caso... Sí, en todo caso, eh, la vieja historia de David y Goliat, ¿verdad? una vez más saltará la cancha esta noche. Hay que ir a esta noche a la, al Coliseo, hay que ir a apoyar a las chicas, hay que ir a gritar por ellas, ¿sí? a sí. favor de ellas y obviamente transmitirles eh, ese ánimo necesario. ¿no? No, no va a ser un partido fácil, seguramente el partido más difícil del campeonato para ellas... Pero bueno, ahí está. Eh, de pronto ganar una cancha ya te podría ayudar, te pone en mejor condición, porque ayer Brasil ganó 3-0, ¿verdad? 3-0, claro. sí, con contundencia. Si ganas una canchita, digamos, ya te pones en ventaja peleando pensando en el tercer puesto. ¿no? Sí, sin duda. Así que vamos a estar pendientes. ¿Te parece, gringo, si escuchamos a... Nuestras protagonistas, a nuestras queridas representantes, a Antonella Zurita y María Fernanda Marca, que hablaron después de esta victoria, comenzaron con pie derecho, con una victoria frente a Venezuela. Estas son sus consideraciones después de este buen inicio. Y... Al Alba... parecer no puede ser bien, ¿no? Y estoy orgulloso por haber ganado este partido y mañana a darlo con todo contra Brasil también. Sí, obviamente, y mañana vamos a darlo con todo contra Brasil. Sí. Para ganar con todo. ¿Tú de qué departamento vienes? Soy de Cochabamba. De Cochabamba. Sí. qué club juegas eh, habitualmente? Ah, soy de Banderas. María, ¿de, ¿de qué ciudad vienes tú eh, para conformar la selección? De Millasta, de Cochabamba. De Cochabamba también. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido este partido ante un rival duro, difícil como es Venezuela? La verdad, sí, estábamos un poco, al principio un poco nerviosas, ¿no? Pero ya con, con cada vez que pasábamos los puntos, hemos agarrado más confianza y hemos dado todo en cancha. El aliento de la gente también ha sido importante, ¿no? Sí, estamos muy agradecidas, la verdad, con el público, porque nos sentimos bien, porque estamos en casa, ¿no? Que nos estén apoyando, es algo muy bonito. Comenzar ganando y ahora se viene Brasil. Sí, la verdad, es un es un contingante muy fuerte, pero igual estamos con todo, con la cabeza arriba y con toda la actitud para poder ganar. Buenísimo, es parte de la transmisión que hicieron sí. en la radio anoche, ¿no? ¿Esta noche transmiten? También estaremos esta noche, Marcos Arabia es nuestro periodista que bueno. nos acompaña también a mediodía en el programa Mater Buenísimo. y que estuvo toda la tarde desde que comenzó el partido entre Brasil, eh, el partido que inauguró frente a Chile hasta terminar la qué jornada. Bien. Qué lindo, qué lindo trabajo. Esta noche, entonces, préndanse a la sintonía de sí. la radio a Villayala. Ahí estará justamente el relato del partido, del partidazo, que va a ser Bolivia frente a Brasil. Eh, ¿Hay algo más sobre el tema? Sí, sí, sí, vamos a escuchar la palabra del entrenador Antonio Gutiérrez claro. y también el presidente de la Federación Boliviana de Voleibol que hace el siguiente balance de lo que ha sido esta primera jornada de este sudamericano en la sede de gobierno. En casa, estamos en casa. Y bueno, feliz por las niñas. Realmente han hecho un partido increíble todo planificado se ha plasmado en la cancha. El público, como usted lo decía, ha hecho su parte también, ¿no? Para hacer sentir la localidad, en este caso, es, ante las chicas de, de Venezuela. Es un sueño, es un sueño, estar aquí, uno no sabe dónde mirar, qué hacer, es, es un sueño, es que la gente es increíble, perdón que redunde tanto en esto, pero la gente está gritando, está apoyando, lo viven, es como tenerlo cerca, ¿no? Entonces son miles de corazones juntos al nuestro, entonces ha estado excelente el partido. Justamente la recompensa y la alegría nos dieron estas niñas que han, que han demostrado realmente todo lo que saben, todo lo que han aprendido durante esta etapa de entrenamientos, lo han puesto en la cancha, el corazón, alma mi vida. El público ha respondido, don Freddy, por ahí, como ser primera jornada, muchos decían no haber mucha gente, no, ha sido todo lo contrario y ha asistido y ha alentado hasta el final a la selección. Sí, realmente el público ha sido muy, muy importante porque el aliento ha sido durante los tres sets, realmente sí, ese público ha vivido el partido, lleno de emociones y la alegría, siempre estamos latentes como bolivianos. Bueno, deportivamente bastante buena, bastante buena, la asistencia del público también ha sido más respondido a lo que esperábamos, yo sé que mañana vamos a tener el mismo público, tal vez más. Y seguir alentando a nuestra selección, es Bolivia la que está jugando. Yo creo que tenemos que alentar a todos los bolivianos. Ahí está entonces la invitación que hace el presidente de la federación. Y lo que decíamos antes de escucharlos, el rol fundamental del Dele. público alentando, ¿no? Es, es muy importante, es el jugador número 7 sería en el caso del, del voleibol, el público, ¿no es cierto?, que es el que mete la, la, la garra, ¿no es cierto?, y le mete una inspiración tremenda al equipo. Eh, ¿Cómo es la fecha hoy día? ¿Es la segunda sí. fecha? Es dices? la segunda fecha, sí. es la segunda jornada. A ver, los partidos van a comenzar. Eh, Argentina va a enfrentar a Chile, esto a las 4 de la tarde. Argentina con Chile, lo reiteramos, a las 6 de la tarde Venezuela va a rivalizar con Perú y para cerrar esta jornada, a las 8 de la noche, Bolivia frente a Brasil. Ah, da miedo Qué Brasil, raro. pero la gente tiene que estar ahí para apoyar, ¿no? Seguro que sí, tenemos que jugarle al Brasil entre todos, ¿no? Hay que, hay que ir, ir adelante, no es fácil, es muy complejo, Brasil es un equipazo, ¿no es cierto?, a nivel mundial, así que bueno, va a ser una linda oportunidad para que las chicas se jueguen. Sí. Eh, me encantaría que Venezuela le gane a Perú, por ejemplo. En el partido, en el del medio, ¿no? El de las seis, ¿no? A las sí. seis es el segundo partido. Sí, a las seis. Si eventualmente Venezuela le gana a Perú, ahí nos acomodamos bonito. Sí, seguro, seguro. Ojalá no. que sea de esa manera. Hay que empezar a hacer el, así un poco matemático. El miércoles enfrentamos a Chile también a la misma hora, 20 Hay que horas ganar a Chile. Eh, el jueves jugamos con Argentina, otra de las candidatas. Y el viernes vamos a terminar con Perú. ¿Qué le parece? Muy bien. Ojalá el lunes estemos hablando de la clasificación de Bolivia al Mundial. Ojalá que sea Ojalá. Así. Son tres los que van, ¿no? Tres. tres. Brasil, que sabemos que es la favorita. Argentina, Argentina también. Ahí. Y ahí estamos disputando con Chile, Venezuela, Perú, ¿no? Buenísimo. Bueno, eh, me dices que no vamos a hablar de fútbol. No, no. De fútbol no. Le, vamos a dar, le vamos a dar más prioridad. Bueno, ya sabemos de que este campeonato a veces deja mucho que desear a gringo. Todo ya. lo que sucede, el circo que se arma alrededor... A abogados que aparecen con cartas indicando de que hay árbitros que reciben sueldo, que están dentro de la planilla de los clubes. Entonces, todo eso como que genera un, eh, un aspecto que no es nada, nada, nada interesante para un fútbol que, entre comillas, se dice ser profesional. ¿no? Lo dice un bolivarista, así que sí. le vamos a creer. Sí, sí. Ay, y, y ojalá. A ver, los aludidos, ustedes ya saben lo que pasó con la carta del señor Víctor Hugo Pérez, abogado de Bill Sterman que ha generado muchos comentarios, pero yo sigo pensando que esto es una, es una especie de anzuelo. ¿no? O sea, lanzan el anzuelo a ver quién muerde, ¿para qué? Para distraer y olvidarse de que Wilstermann hasta ahora tiene un presidente que no cumple con sus obligaciones económicas. Y como que distraer la mirada para también no hacer énfasis en la parte deportiva, porque el equipo hace cuatro partidos que no gana Sterman. No gana, hace cuatro partidos, Bien. ha jugado tres partidos en Cochabamba, solamente ha sacado dos puntos. Uh -huh. Entonces, la parte deportiva queda olvidada. ¿Por qué? Porque aparece el abogado, lanza una bomba de humo y todos van sobre eso, ¿no, Yo lo veo de esa manera. Reitero, un bolivarista tiene que verlo así. Eh, alguien que no es bolivarista, ¿cómo lo ve? Y a partir de un dato muy concreto, ¿sabes tú quién arbitra esta noche? Subirana. ¿eh? Está, ¿Está dentro de los pagados por Bolívar? No, no no está. No, no más preguntas, no, señor, o sea, pues. lo que... Muchas gracias, mi amable. <risa> bueno. Un gusto, un gusto, Xamir. Como vemos, siempre mañana. es un placer gringo. Dale. Es, un, es un gusto. ¿ah? Te sigo esta tarde en la radio. Estaremos ¿Desde qué la... hora transmiten el boli? Eh, eso vamos a coordinar a por... aproximadamente, yo creo que vamos a estar desde las seis de la tarde. Qué bien, qué bien. Me va a encantar escuchar la derrota de las peruanas. Te estoy, te estoy Muy encomendando, te estoy encomendando. Perú tiene que ganar a Venezuela. Que sea así, gringo, que sea no, así. Va a ser así. ¿Sí? <risa> Shamir Álvarez estuvo con nosotros, son las 9 con 36 minutos.